Estoy esperando mi almuerzo. ¡Lois! Ya sé cómo llamar su atención. ¡Lois! ¡Voy a beber mi primera soda! Ven a detenerme. Eso debe ser azúcar. ¡Vaya, qué rica! ¡Rupert! ¡Tengo que darse correr! ¡Persígueme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh, ¡Ay, estoy triste!